¿Derecha? ¿Uno cruzando a de derecha? ¡Ah, tío! ¡Uh! ¡Me cago en su puta madre! ¡No lo veo! ¡Ah, oh, tío! ¡Ah, oh, tío! De nada, Jackson, por favor de la vida, a ver. ¿Sale poca gente o no? Están está los bailes mucho, cabrón. El, el... el... el Pfizer no está... Todo ¿Cómo que no? Vale. Vamos a la casa de Novita tú. Tú cállate, que tiene 10 FPS, tío. 10 10 9 8 Ah, si sí, lo que tengo es picos Por esta parte yo nunca ya. había caído, Mira, no... es que no cae nadie Por eso, tío, Es que no aquí... cae nadie <risa> Hay que investigar todo, tío Yo sé sí que he caído aquí Imagínate O sea, estamos en un sitio donde las casas no salen ni en el mapa tú. como cuando el google en el centro Esto, se esto parece el ¿o no? Sí, claro, yo creo <risa> cabrón de leno, ¿tú cómo se lo conoces cabrón? Eh? Hombre Pues el otro día estuve mirando la Amazonas Y me metí y no sabían las cosas en el mapa Había que, que era todo selva todo Que era todo selva, Y que no salía. Ya había está... un pavo en chanclas que hacía fotos Y la subía a Maps, tal cual Yo vi un, cha un chaval haciendo cancel slide, bro sí. Estaba mal de la cabeza ¿Cómo? Cancel slide, igual <ríe> En una de esas que te mira no tienes rodillas ya De las marcas Flip, o no, bro? Sí. Pero me queda un poco... Pues Casi, tío, ese no se puede ni entrar, como no se puede el Crackeado oh, ese del al frente. Se va de la capa. ha crackeado uno de los que... Ahí yeah. viene el avión, uh -huh. Jackson, qué avión. Marca del este? avión, ¿Dónde está no este? Bien. No sé, bro. Se tiró de paracaídas, yo lo vi. Tiro caja de placa. Está aquí dentro, está Arriba, arriba. ¿No me abro? Hello there Unidol you know canopy Voy a coger el edificio bueno. ¿Los guaues son para débiles LOL? Los cayó uno atrás Wow, dice ¿Puedo 15 <risa> ¿no? Yo no compro nada Uno abajo ah, sí, Vaya Ahora tío, cerca. <risa> ¿Otro otro más cerca? <risa> ah, Te dio tu propio aire. ¿Y cómo te dio ahí? Había uno atrás. Creo que Chito se lo ha sacado ya. No, todavía no. Dice ¿Qué? que. ¿Cómo que no? ¿Lo ha hecho el, todo el rato esta mañana? El Pfizer no está todavía bugueado. ¿Cómo que no? Me ha hecho Tornos esta mañana que. No, no, no, la... he Hay que matar personas, Viene de la. Tienda, full team, full team. Están en la altura. Me duele la garganta. Justo antes de Navidad me estoy poniendo mal, luego. Voy a tengo. Full eh. team on Purple, boys. Estoy muy para arriba, ¿no? Eh? Estamos bien ¿A de dinero, eh. Aprovechan las rebajas, chicos. No, no, no. Me van a aniquilar a mí, tío. Que estoy subiendo aquí como una persona mendiga. Sin dinero y sin trabajo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! epa, epa! No lo entiendo de de dónde está la gente. Ya ha bateado. ¡Fuck! ¡Fuck! Una mala sustencia, ¿me pone? Tú bomba. A mí también me han dado ya bateado. No, no, camino no. Camino. que Acaban de comprar una caja. Pues me cago en la puta, tío. Pues. Tú vas muy convencido subiendo, y vamos todos sin fantasma, ¿no? Ah, no, lo vemos con Yo voy con fantasma, claro, lo pillamos, madre mía, tío. ¿Se disparan a tu suco? No. Están disparando atrás el Mines. No, no, son ellos. Los veo, Veo los veo. Veo a todos. No, creo que se pegan en dos Ok, me vieron. Está rajeando. Dios, seré un alemán, tú me has dicho de todo, tú. Que va a hacer el Führer, dice ya está? Están aquí dentro ¡No entres! ¡Vamos a entrar! Uno cada esquina Uno cada esquina Uno cada esquina No hay ¿no? tío No igual. Igual. Por favor, mataros dos ¿no? Ya, no se están campeando, bro uno Ahí uno va Listo Es que ¿Quién entró como un loco, bro? ¿Tú? ¿Cómo gente así? Pues, pues ahí mata ya, no? Sí, ya sí. hay Eran bots yo no he visto a una persona ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué va? Pues yo me he tirado, tú ¿Aquí conmigo? Tengo ultimo aquí de los chavales Yo iba a puños a por ellos, coña ¿Ahí he visto eso? sí, yo he visto Yo que hago Porque me habéis dado res Ah, no Pues no sé por qué iba puños Voy a guardar eso Agua, oh, bacho bro Ese cruce no me gusta nada, tío ¿Quién dijo miedo, bro? A la próxima Dale. Coche detrás ¡Ay, Dios mío, coche! ¡No, no, no! no que le iba a hacer la... ¿What zona, zona, vamos a zona Ahora sí, vamos a zona me he todo el loot del suelo, chavales. Por si queréis lootear. No entres en ese edificio delante ¿Todavía está el bug de meterse? Sí, sí. ¿Aquí? ¿En este edificio? Yo no me metí ahí, tío. No sé a qué se lo dije ayer que se metió y pumba, dos segundos y muerto. En ese y en medio mapa se puede meter la gente. Pues sí, todavía está dentro, está dentro. Dispara, disparale, disparale. ¿Quién está a mi lado? ¿Qué es el puto madre No lo veo. Hostia, hostia, hostia. De nada, Jackson, por favor, dé la vida, bro. No tengo, no tengo el de esto. No lo veía, digo, está adentro. Cortar, dentro. cortar, cortar, cortar al, al del contrato. Ah, es no. de Vamos. 5 euros, Va a rotar por ahí, no. No va, ser, no va a cruzar. Y... Sí, esa gente tiene que cruzar, bro. Toda esa gente. Tirad uno a no, V, ¿no? ¿eh? Otra la gente. Que es no tengo a V. Tirate, pues, reanbrátelo. <risa> ¿Sale, ¿Sale poca gente o no? Ahí está, está el salvaje de cabrón. Ahí hay un montón de gente. Vale, vale, vale. Derecha, uno cruzando de derecha. Ha batido. ¡Uh! Lo remato, una bala. Ahí hay uno, eh. Azul. Venga. Ojo por los, los de espalda, eh. No nos pasa, tío. Ese no se muere, ¿no? ¿Qué nos pasa? Sandarres no, no otra se vez. Sandan res entre ellos al rato. Pero no vaya ¿Y suco, ¿y no? no vaya suco, está ¿Placas? Mm. ¿Bueno? Estaba desesperado ya, tío, Los que sí, me ha batido chido Uy, me ha quitado el disco, ¿no, bro? ¿Qué? Compré en UAB, bro, que ustedes tienen dinero ¿Todo? No, perdón, no, faltan 200 Cash Ay, ¿Qué mía, Estoy bro? troleando donde estoy, estoy en un tejado puesto a Ah, Ya, ya, lo compro yo, bro no, bueno. ¿Conmigo? ¿Qué? Ahí está la troleada ¿Dónde? No sé, en frente mío aquí, está, ¿Está, en está en todo vosotros La mierda, el otro tiene atrás, bro y el otro equipo... Ahí tenéis uno marcado. Otro es una roca, chavales. Hay un tiro de la roca. Me están disparando ya un team con fantasmas. Y uno con fantasmas al frente mío. Bueno, ¿Están disparando más? Ahí al fondo. Y otro a derecha. Hostia, el 7 tiene otro team, ¿eh? Tengo Que llegar al 7. Son dos teams que quedan, chavales. Tengo dos teams. Yo tengo dos teams al frente. Chicos, ¿una bala? Me están tirando de RPG y de todo, bro. La madre, hijo de puta. No hice sí. tres. Cuatro Pero no me da de aquí, sí. Me queda uno, chico, me queda uno delante. tío. ¡Ese! se están abriendo. Tengo tío. como tres, chicos. Tengo no, no, no, el último, aquí. no tengo no, no, no, no, ¡Vamos, vamos, vamos! Me que quedaban dos, cinco. ¡Hay uno en el Clark, Claro, se lo lo Me tiré para abajo, ese, se lo me disparó otro que está abajo Nooo Ok Pero que ahora está chicos. ¿Placas? ¿Placas? No, no, no Tengo, hay caja de placas Hay una caja de placas arriba, Hay uno en el hangar En el hangar hay gente Ya que cruzaron el hangar es echado uno en el hangar Tengo una ofensa? ¿El Jackson? ¿El que tenía abajo? ¿Tú la izquierda? Bien, bien, bien. Estoy contigo, estoy contigo. Lo tenemos abajo. ¿Qué es lo que uno? ¿Qué robada! ¿Cómo eh. ah. ah. se las llevó su cobro? Yo no me llevo nada de eso. ¿no? A ver, no voy a engañar. Me he llevado 3 de un equipo, 4 y 3 del otro. <risa> Y de la montaña también, o rentemos los de la montaña y...